Tengo el drone, estoy por tirar el drone tío Si, sí, tirado El drone creo no que va a pagarlo. No, no, el que he tirado mola más Ah, el B.C. Ah, ¡Oh, cabrones eh! Venga tío con ¿Ah? muerte tío el puto Hola amigos, soy Kira y hoy os traigo un juego muy chulo, muy interesante Y como nos gusta a todos, que sea free to play Os hablo de Iron Psych Una especie de Call of Duty para pobres O mejor dicho, un juego gratuito Es estilo Call of Duty Ya sabéis, quien haya jugado alguna vez a algún Call of Duty multijugador Sabrá a lo que me refiero Tenemos el modo invasión, el modo conquista, el modo... Eh, de Atmash, por aquí, ya no sabéis, eh, los típico modo luego tenemos los progresos, las insignias, las medallas eh, poder tener, ganar skin, armamento está muy muy chulo a mí la verdad que me ha encantado y lo estoy jugando ahora bastante en mi canal de Twitch y bueno, ya sabéis por la imagen que estáis viendo más o menos cómo es eh, ¿cómo descargarlo e instalarlo? la verdad que es muy fácil, ya que el juego a pesar de que se encuentra ahora mismo en beta Podemos descargarlo perfectamente de la página web de Aerias Games. Os pongo en la descripción del vídeo el link. Entra Es en tan fácil como entrar en el link, crear una cuenta y descargarnos el juego. Ni más ni menos. No nos va a pedir cosas raras, ni está en otro idioma, ni nada. Ya sabéis, es tan fácil como entrar en el link que os pongo en la descripción del vídeo. Y registraros y bajaros el juego Si queréis saber más sobre el juego Bueno, también hay mi canal de Twitch donde tenéis varios directos jugando el juego Aún así os dejaré ahora un poquito o dejaré unos 5 minutillos más o menos De vídeo para que veáis con un poquito de left like. play Recordad que este vídeo eh, está sacado del directo Yo los directos los suelo hacer en 720 Por lo cual no lo vais a ver ahora en su máximo gráfico Por así decirlo porque el juego tiene un aparato gráfico muy bueno. Una banda sonora que me encanta, muy chula, de esa épica que inspira a triunfar en la partida. Y bueno, eh, recordad que está en beta, tiene muy poquito mapa ahora mismo, pero seguramente irá progresando. Y hay muchos jugadores ahora mismo jugando. Eh, yo lo recomiendo desde aquí: jugarlo. Y si entráis, pues ya sabéis, buscarme Mini Skiller Samus. Y nos vemos. En el juego. Soy killer. Un fuerte abrazo. Un fuerte like. Y suscribiros. Si no estáis suscritos. Y aquí os dejo un poquito de vídeo de Iron Sage jugando con mi amiguete Nintendero. Subnormal. O es normal. Ella. Esto es Esto es igual, es punto de arma Madre mía lo que llevo yo ahora Loco Se viene por aquí peña, hombre ¿Sí? Ven con pipa Vamos con pipa, toma, toma Toma, con la pipa, eh, con la pipa, eh, ¡Con, ¡Con, con la pipa como <risa> Madre de Dios, chaval, loco que... Vamos con pipa Oh. No, con pipa no te daña efectivo, pero bueno. Okay. Okay. <risa> o sea, que ahora se tira 8 horas cargando, lógicamente. <risa> Madre mía, me ha tirado 8 horas, tío. <risa> <y yo, colega, risa> es que no quería haberle puesto la esta, pero bueno. Hostia, ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Está tal! aquí aquí tío, tío! Te, te salvo la puta vida, ¿sabes? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Listo! ¡Eso es yo, capullo! ¡Pero no te puedo matar, ¿no? ¡No, bro! Si pierdes el tiempo conmigo! Me he matado, Me mataba dos. ¿Dónde? ¡Uy! Uepa, ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué me ha matado! ¿Dónde? ¡Co*ta! puta! lo he Soy un el puto Rambo, tío. Soy el puto Rambo, tío. y <ríe> se te mató es normal. Digo sí, es normal he matado. Soy el puto Rambo, tío. No, oh, verdad que ya no lo he visto tampoco la arma esta nueva. <risa> ¡Coño, cabrón! <risa> va! Una cocha que me han dado, la cebra, la, una PKP. Casa que va con el trigo de todo. ¡Hostia, qué bueno, loco! Y con una ah, A. Oh. ¿Sabes? Voy. Voy Rambo dotado, ¿sabes? ¡Ja! Y va a ahí cuerpo a cuerpo. Y que va a ser Rambo. Estaba cuerpo a cuerpo. Con okay. el arma, no es mejor tener a punta. Te he visto, te he visto. Haz por detrás, te veo venir. ¿Dónde estás? Que no te veo. <risa> <risa> Me encanta este arma, macho. Me ve mi compadre. <risa> ¡Oh, me pa, no. tanto. tua! ¡Oh, tanto. ¡Oh, ¡Oh, tío! ¡Oh, bueno, no tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! tío! tío! tío! Prima navica ya <risa> sí, era hora, tío Si no puedo dejar los Ah no, que sea el dado lo, lo, al que quería Bueno, era, va a como voy 12, no está mal este ya, este ya es que es más normal, no como lo de antes ¡Oh, mierda! Joder, que lo he estaba, tío Estaba haciendo gilipollas, tío Me a sido algo... es que... No, estique. ¡Epa pa' guapa, coño! ¿crees que era mío, tío! ¡Con la juega de...! yo pude! Se... Me y... encanta, tío, me encanta este arma, tío. ¡Uh, pa, guapa, pa guapa. ¡Oh, me ha pillado, tío! Me ha pillado, me cago en su muerto. Me ha pillado, tío. ¡Ah, me han matado ya, tío! ¡Eh, señor! ¡Mata dentro de otro equipo, tío! ¿Hay fuego, amigo? No. Ah. No, sé. sí, es una no, no, oh, oh, añade tío, Me cago en la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Hostia, Qué tío! ¡Te no lo he visto, tío! Tío, es un campero, ¿no? Sí, eh, estamos jugando con, con su normal, acero. No cero. voy a tirar nada, esto digo. Yo... ¡Hola, tío! ¡Joder! ¡Que, que te funden! entra, tres... ah, sí! ¡Puto Rambo, tío! ¡Sí, Rambo, tío! Yo te digo! ¡Ah, no me tío! ¡Ah, sí! ¡Le he matado bien, tío! Venga, venga, venga, es que debo llevo 20. Oye, vamos ganando, eh, Lo sabía. Hombre, es que me salgo, chaval. Mira, aquí hay uno. ¡Oh, tío! ¡Oh, pero! Yo que yo también me puedo subir a la carga de esa suya. Soy malito el juego. Qué crack. ¡Qué ¡Oh, ¡Me lo he visto, tío! Joder.